Bueno, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues. Eh, bienvenidos a esta, creo que es la clase 14 o 15, no me acuerdo ya. <ríe> creo que es la 15. Eh, bueno, hoy sí, lo que nos toca es eh, los nodos lunares. Nodo sur y nodo norte. Eh, esta vez... Eh, es doble, o sea, son dos puntos, porque no es un planeta lo que vamos a ver. Vamos a ver eh, los nodos en los distintos signos, en los 12 signos. Bueno, antes de explicarles eso, eh, antes de meterme con los nodos, eh, les cuento que esta es la clase del martes 13 de octubre del 2020, que sube el martes a las 22 horas. El jueves 15 de octubre eh, sube otra clase grabada, teórica, eh, y eh, los sábados, excepto este próximo sábado por otra actividad que tengo, todos los sábados a las 19 horas, eh, una clase práctica en vivo. Estas son todas clases teóricas y podéis seguirlas en esta lista de reproducción, que está desde la clase 1, eh, que se llama eh, Aprende Astrología Fácilmente. En la otra eh, lista de reproducción, donde tenés las prácticas, ya llevamos 81 clases de práctica encontrás todas las clases prácticas, que no te voy a pedir que las escuches todas. Eh, porque, nada, sería demasiadas horas escuchando cada clase dura una hora y pico pero sí que te sumes a partir de, de ahora si te estás eh, si estás empezando si sos nuevo en el canal que te sumes también a, la, a las prácticas eh, en esta clase teórica te dejo siempre abajo en la eh, en la caja de descripción eh, por escrito lo que yo digo hablándolo. Eh, ¿Para qué? Para que cuando tengas dudas sepas dónde ir a buscar, porque aparte el título está, eh, eh, va puesto exacto. O sea, por ejemplo, el título de hoy va a ser clase número... Tanto, no me acuerdo ahora el número de clase. Eh, Nodos lunares en los 12 signos. Entonces, bueno, ahora ya sin perder más tiempo solo pidiéndote que te suscribas que le des clic a la campanita que le des like al vídeo eh, que me dejes un comentario abajo eh, te presento a los nodos lunares primero tenemos el nodo norte que te va a aparecer así es una letra eh, omega eh, ¿Sí? en color rojo este es el nodo norte siempre te va a aparecer en todas las cartas en color rojo ¿Sí? eh, es el nodo norte se lo relaciona con lo que traemos a aprender primero, ¿qué son los nodos? lo vas a ver en el dibujito de, eh, de la presentación del video, ¿sí? Los nodos lunares es donde, visto desde la Tierra, nosotros vemos que el Sol gira, tiene una elíptica, y la Luna gira de otra manera. Donde las, la elíptica del Sol y la Luna se cruzan, ¿Sí? esos son los nodos son dos puntos en el espacio entonces tenemos el nodo norte que eh, en este caso por ejemplo en esta carta que yo tengo para irles enseñando que la vamos develando de a poco eh, tenemos el nodo norte en Géminis eh, y el nodo sur siempre va a estar en el signo opuesto, a los mismos grados. O sea, el nodo norte, en este caso, a 24 grados de Géminis, el nodo sur a 24 grados de Sagitario. Siempre se te va a parecer como la letra Omega al revés. Eh, y en azul. Eh... Bueno, como siempre les explico, esta R es porque en este momento estaban retrógrados, no le presten mucha atención a eso, eh, simplemente tienen que prestarle atención a el punto o el planeta por el momento. Después ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahora sí, me puse los lentes porque tengo el machete para no irme por las ramas. Como les dije antes, esto es doble, siempre es doble. O sea, si el Nodo Norte, que es lo que vengo a desarrollar en esta encarnación eh, o en la vida, si no, eh, no crees en las reencarnaciones, el Nodo Sur es las herramientas que traigo para desarrollar eso, ¿sí? entonces siempre es doble supongamos que cuando naciste o en la carta que estás estudiando el nodo norte estaba en aries entonces el nodo sur va a estar en libra y así vamos nodo norte en aries nodo sur en libra esta configuración habla de aprender a liderar tener convicción en tus ideas y habilidades Así como aprender a ser original y auténtico sin el afán de complacer a otros. Eso es lo que te dice el Nodo Norte en Aries, lo que venís a aprender. ¿Con qué herramientas traes el Nodo Sur en Libra? Habla de la habilidad que tenés para cuidar de los demás, complacerlos y lograr la armonía en todas las situaciones sin embargo recuerda que tu misión no es mantener a los demás felices tu misión es ser feliz tú mismo con lo que tienes sin depender de los demás ¿Sí? creo que está clarísimo la explicación de los nodos ahí en, en el signo de Aries a lo mejor en los otros signos empieza a complicar un poquito pero no tanto ¿Qué pasa si el Nodo Norte está en Tauro, el Nodo Sur va a estar en Escorpio? Nodo Norte en Tauro, Nodo Sur en Escorpio. El Nodo Norte en Tauro habla de encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Eso es lo que venís a eh, desarrollar. La dualidad de esta combinación se da gracias a Tauro, Tierra-Materia, y escorpio, agua espiritualidad. En cuestión de karma, el nodo norte en tauro habla de cultivar una relación sana con el dinero y todo lo material. Bien, ¿qué pasa si tuvieras una configuración así? Nodo norte géminis, nodo sur sagitario. El nodo norte geminiano es bastante intelectual y social. Este nodo invita y pone retos cuando se trata de aprender, enseñar y comunicar las ideas propias, los sentimientos y poner todo eso al servicio del mundo. ¿Por qué? Porque el nodo sur está en Sagitario y no solo para el beneficio individual. Géminis invita a ser más compasivo con los demás, aprender a escucharlos y atreverse a conectarse con las personas a pesar de lo poco racional que pueda parecer todo. Ponerse en los zapatos de los demás, aprender no solo de las experiencias propias y la filosofía que tanto saben hacer, sino que poder discutir con otros de manera sana y sin imponer su posición es la tarea principal. La flexibilidad... <coughs> Disculpen. Es otra cualidad desarrollar, aprender a explorar otros entornos, personas y experiencias. No solo enriquecerá tu vida, sino que te aportará nuevos conocimientos, algo de lo que estos nativos son muy ávidos, y más herramientas para navegar el mundo. Bien, ¿qué pasa si el Nodo Norte está en Cáncer y el Nodo Sur está en Capricornio? Los nativos del Nodo Norte en Cáncer son personas a las que el reconocimiento y éxito se les da de manera fácil y espontánea, por lo que su labor se enfoca más en el aspecto personal, lo que ellos llaman hogar. El Nodo Sur en Capricornio hace que estas personas sean expertas en organizar las cosas. El caso es no obsesionarse con ello. Esta ansia de control les impide disfrutar lo espontáneo de la vida. Ahora sí, vamos. Nodo norte en Leo, nodo sur en Acuario. El nodo norte en Leo hace un llamado claro a la expresión del ser. Estos individuos en el pasado solían priorizar las ideas y expresión de los demás, perdiendo su identidad. En esta vida, la misión de estos leoninos es dar rienda suelta a su individualidad, sin sacrificarse por los demás y enfocándose en su expresión única y original. El, el nodo sur en acuario le dan a estos nativos el poder de cambiar el mundo. Ya saben conectarse con las necesidades sociales. Nacen con ese conocimiento. Bien, Nodo Norte en Virgo, Nodo Sur en Pisces. Pedirle a un individuo de Nodo Norte en Virgo que tenga límites es algo difícil. Específicamente cuando se trata de su cuidado y seguridad personal. Eh, ¿Por qué? Porque tienen una personalidad muy servicial. Los lleva a hacer sacrificios extremos por los demás o querer arreglar los asuntos que no les corresponden. Las personas con Nodo Norte en Virgo, por su Nodo Sur en Pisces, gozan de una sensibilidad particular, especialmente dirigida hacia las artes como el teatro, el cine, la música la, y la poesía. Su intuición los lleva por el mundo y no les cuesta mucho idealizar posibilidades. El problema se encuentra cuando se les pide aterrizar las ideas. Nodo, ahora empezamos al revés. ¿Se acuerdan que empezamos con nodo norte en Aries, nodo sur en Libra? Ahora, ¿qué pasa cuando están al revés? Nodo norte en Libra, nodo sur en Aries. ¿Sí? Muchos astrólogos lo que hacen esto, se, se los cuento como detalle, como... Detalles, como ya se sabe que el, si el nodo norte está en un signo el nodo sur está en el otro directamente ponen en la carta nada más que un nodo el nodo norte y interpretan nodo norte, nodo sur como nodo norte ¿sí? como nodo, nada más no les cuentan al consultante todo esto que yo les estoy enseñando. Directamente dicen, ah, tenés Nodo Norte en Libra. Y le dan la descripción de Nodo, Libra, Nodo Norte en Libra, Nodo Sur en Aries. Sin explicarle todo esto, ¿sí? Eh, bueno, las personas con Nodo Norte en Libra tienen la misión de desarrollar y entablar relaciones interpersonales. Que vayan más allá del interés y beneficio propio. Estos individuos su suelen tener claro cómo se trabaja de manera individual y competitiva. Eso es gracias al Nodo Sur en Aries. Bien, vamos al Nodo Norte en Escorpio. Nodo Sur en Tauro. La zona de confort de los individuos con Nodo Norte en Escorpio es el mundo material y lo que le es familiar. Esto proviene de su naturaleza taurina, que hacen que se enfoquen en la seguridad material. Sin embargo, su verdadero reto es salir de esa comodidad y aprender a enfrentar los cambios y otras formas de ver y hacer las cosas. El nodo sur en Tauro es por naturaleza testarudo y el llamado aquí es para que sean más flexibles fluir y dejar salir sus emociones para así encontrar el equilibrio. Bien, ¿qué pasa si el nodo norte está en Sagitario y el nodo sur en Géminis? El nodo norte en Sagitario es propio de personas que saben comunicarse. Perdón. <coughs> Tienen un don de gente y persuasión bastante desarrollados. Este amor por hablar, conocer y desenredar los misterios del mundo los puede hacer algo chismosos, rasgo que deben aprender a controlar. Las personas con Nodo Norte en Sagitario tienen un deseo interno de liberarse y salir al mundo. Sin embargo, su prisión es su mente y sobrepensar las cosas, Nodo Sur en Géminis, lo que les impide actuar de manera espontánea en la vida. Bueno, ¿qué pasa si el nodo norte estuviera en Capricornio y el nodo sur en Cáncer? Las personas con este nodo tienen una tarea grande e importante que es dejar a un lado su afán por cuidar y atender los asuntos de los demás para cuidar y atender los suyos propios.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 y perdiendo el miedo a ser autónomos e independientes en el mundo. Bien, nodo norte en acuario, nodo sur en leo. ¿Sí? Vamos con esa combinación. Este nodo norte en acuario le da una tarea especial a las personas que nacen con él. Aprender a mirar hacia el futuro y ejercer su poder. Confianza y capacidad de inspiración para cuestiones altruistas en lugar de alimentar sus intereses personales. Estos individuos son increíblemente creativos, líderes por, su, por naturaleza. Su capacidad para ser excéntrico se puede ver exacerbada por sus ideas poco convencionales. Y su deseo de tomar rumbos inesperados. El nodo sur en Leo le da a estos individuos un magnetismo único. Algo de, de egocentrismo y demasiada confianza en sus habilidades. Bien, nodo norte en Pisces, nodo sur en Virgo. En el signo opuesto. El Nodo Norte en Pisces es uno de los más creativos, prolíficos en ideas y sensibles a las emociones colectivas. Y por eso mismo es uno de los más vulnerables y complicados de trabajar. Para estos individuos, acoger su naturaleza creativa y ansiosa puede verse como un signo de debilidad. Las emociones pueden ser difíciles de manejar por miedo a sentirse incompetentes. El afán por el perfeccionismo, gastar demasiado tiempo en los detalles en lugar de esperar los resultados y presentar sus creaciones puede ser una situación de ansiedad y constante angustia por entregar resultados y estar al frente de las cosas. Uno de los principales desafíos de estos individuos es abrirse a las personas, dejar el, el escepticismo a un lado y rendirse y aceptar que no se puede hacer todo solo en el mundo y con esto hemos dado una vuelta más a todo el zodíaco esta vez con los nodos en la próxima clase la del jueves vamos a ver a Quirón que es un planetoide no está en la categoría de planetas pero que para mí es muy importante en la carta yo siempre lo leo esto es lo que leo en las cartas en general. Después hay un montón de otros puntos eh, en el espacio que se pueden leer, el punto de la fortuna, eh, Lilith, la luna negra, eh, y que son muy interesantes también, pero eso ya lo vamos a, a ver como clases avanzadas en astrología. Por ahora, como base mínima, para desarrollar una carta natal vamos a ver únicamente estos 10 planetas estos eh, nodos lunares nodo sur, nodo norte y Quirón en la clase del siguiente martes que sería eh, 20 de octubre vamos a empezar ya con las casas astrales las casas astrales Seguramente no voy a poder desarrollarlo en una sola clase. Así que eh, seguramente las vamos a desarrollar en dos clases. Eh, nada, gracias por acompañarme. Gracias por estar siempre ahí. Veo que los videos cada vez son más vistos. Y que cada vez más gente se engancha. Eh, los invito a que se sumen al grupo de Telegram. Donde ahí vamos ampliando conocimiento, vamos subiendo cosas, van preguntando y vamos respondiendo y ahí también se van manteniendo al tanto del de curso de astrología eh, está acá arriba mío eh, el telegram que se llama curso de astrología así que si tienen telegram buscan curso de astrología y, eh, y ahí se suman eh, cada vez somos más personas gracias a todos nos vemos en la próxima clase